Hola, hola, ahí está, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo andan? Lo quiero buscar ya mí. Me los acuerdo. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien y se ve bien? ¿Cómo andan todos? acá así que vamos a ahí estamos ah. hey como ¿Hasta tanto tiempo veo veo nombres conocidos kilpa cerca área que grande esto bien hay algunos anuncios interesantes porque estamos en el sueño de la taberna eh. ya se avisó por discord lo retuiteamos, ya luz, oh, luz. Ah, además es medio trabajo. Está bueno. Sí, voy a romper algo. Mejor no lo uso. Eh, ¡Qué bueno, qué bueno que están acá! Bueno, vamos a darle los anuncios. Primero, como siempre, bueno, como últimamente pueden encontrar, si quieren miniaturas, o, o, eh, pint, o pintar miniaturas, o imprimirse miniaturas, pueden ir al mago 3D, que les voy a tirar el comando ahora. No recuerdo. No Pero está en Instagram. Eh, eh. Está, sí, era el motor. Perfecto. Ahí les dejo el link para que puedan ir a hablar con él. La verdad, eh, son miniaturas de resina que tienen una calidad excelente. Esto estaba charlando con unos amigos que hacen impresiones. Y. y nada, como que antes hacían plástico. Plástico especial, que yo no tengo idea. Pero ahora están haciendo resinas y las de resinas tienen muchísimo más, más detalle. Y la verdad se nota un son. Pero un montón en las miniaturas que nos dieron. Eh, segundo, Akataka. Hoy lo compartimos por Instagram y no me acuerdo por dónde más. Pero si quieren comprar eh, cualquier juego de rol de Star Trek con ellos. Tienen un 15% de descuento usando el cupón... Remeras Rojas, así Ya que estamos también Akataka. Eh, estamos haciendo una colaboración con ellos. ¿De a poco van a ir viendo... Que vamos a hacer algunos anuncios de ellos, como el que hice hoy. También ellos van a compartir cosas nuestras y cosas por el estilo. Y van a ver algunas cositas más adelante que van a estar buenas. Eh, ahora sí. Otra, otra vez, por si, por si no estaban Esta semana y la que sigue, no va a haber... o sea Este domingo 8 y el domingo 15 no va a haber video semanal porque Bachi está de vacaciones. Y ella es la que edita los videos semanales de los juegos que hacemos. Eh... Algo vamos a hacer seguramente con Luciana. Pero no va a haber dos semana estas dos semanas. Y tampoco va a haber a Nurem mañana ni el jueves que viene. Por la misma razón, porque bueno, Bachi está. Y justo estamos en una situación donde necesitamos acá el sí o sí. Porque además son tres jugadores nomás. Algo vamos a hacer, no se preocupen. Viernes 6. Este viernes y vamos a jugar Vampiros. Vampiros es un... Tiene un... Es un juego diferente a D, y D? no es súper, súper necesario que estén todos. Uh, además no está en una situación complicada, más allá de que sean tres jugadores, así que vamos a jugar vampiros el viernes, no se preocupen, eso va a estar. Uh... Bien, como venimos anunciando, se viene el cumpleaños de la taberna. El cumpleaños de la taberna es el 18 de agosto, pero por cuestiones de organización lo vamos a festejar el último fin de el mes, sea el sábado. 28 y domingo 29, y va a ser por el canal de Discord, tenemos actividades planeadas, tenemos sorteos, tenemos algunos concursos, tenemos cosas copadas y que van a poder, de las cuales van a poder participar, si están en el servidor de Discord nuestro, pasen a ver, eh, el link está por todos lados, y um, nada, espero verlos porque va a haber cosas copadas, ya vamos a anunciar las cosas que vamos a hacer y, y espero que les guste. Nosotros estamos muy contentos de festejar nuestro tercer año del canal, que es un montón, eh, es un montón, montón. Sobre todo con la cantidad, de, el otro día entré, hice se en video de la taberna y escrolleé para abajo y hay un montón de material. Y eh, el último anuncio, el último no, eh, el último no, anuncio, el último anuncio es que este mes ya retomamos con los streams, Habituales, lo que teníamos planeados Desde principio de año, pero bueno Por diferentes problemas no pudimos Así que no pasa nada El miércoles que viene, a esta hora tenemos El podcast de la taberna, en la barra de la taberna Y nuestros invitados son Concilio del Sur Y Primigenia Austral, Austral. Eh, Van a venir y vamos a charlar de, de cosas copadas Así que también vamos a anunciar Los temas durante la semana Y va a estar bueno, espero que les guste Todos los podcasts que venimos haciendo Vienen súper geniales, así que Espero que se sumen. También vamos a volver con building. Todavía no sé cómo, <ríe> pero va a ser a fin de mes. El último miércoles del mes, que sería miércoles 25. Ah, y, ah, bueno, esto es una noticia que no tiene nada que ver con nada. Absolutamente nada de la taberna. Pero, ayer empezó el Kickstarter del de juego de rol de Avatar, la leyenda de Anker. En realidad se llama... Avatar Legends, y abarca diferentes épocas del mundo. Tiene cinco épocas para jugar, que es desde eh, Yoshi, el Avatar Roku, la guerra de los 100 años con el Lord of Fire, eh, el Señor de Fuego, el padre de Zuko, cuando está Ang vivo, no es que vivo, cuando está descongelado y cuando vuelto a y con Korra. Eh, el juego lo está haciendo la empresa que hizo el juego de rol de Masks. No sé si vieron nuestro video y también jugamos un one shot con cerca en eh, escuelita de rol que estuvo buenísimo. Y el juego de rol va a ir por ahí. El sistema es muy similar, pero va a haber otras cosas que cambiaron. Y ahora el Kickstarter está, si alguien quiere participar, les voy a dejar el link ahí abajo. Termina en septiembre, así que termina en septiembre. De, de ahí se tiene que imprimir todo y de ahí tiene que llegar a Argentina. No sé cuándo va a llegar, así que... Re cool. Ahora sí, una vez sacado esto del medio, vamos a lo que nos compete. Este programa, para cualquiera que no lo vio o que se sumó por primera vez, se trata de charlas de juegos de rol. Si ustedes tienen preguntas sobre juegos de rol, si tienen cosas que contar o dudas, o tal vez no hace falta, no falta que sean sobre reglas, sino sobre dinámicas de grupo y cosas así, a yo la voy a tratar de responder lo mejor que pueda. <ríe> lo mejor que pueda. Y voy a tratar de responder todas las preguntas que hagan. Así que ahí, Luciana. Ahora tenemos un nuevo método de, de, de responder preguntas que es buenísimo. Ah, saludos de Canarias, cierto. Estamos eh, jugando una partida de Pathfinder, segunda edición, con, eh, con Indie Maze, que es un streamer, y... Eh, la persona que trabaja en vir que es la persona que nos está dirigiendo además estamos jugando por Talespire Que si no lo vieron es buenísimo Porque la visual de Talespire es, es fantástica Y todavía no tenemos pensado Cuando vamos a hacer la próxima sesión Pero va a ser dentro de poco Tengo que conectarme con ellos y organizar Y ellos son de Canarias, por eso me acordé Gracias, mis, mis sedus Bien Vamos ahí La primera pregunta es de Gun Dice, ya que estamos, te pregunto. Estoy empezando a pensar los planos para el mundo, pero no estoy entendiendo mucho cómo funcionan. <ríe> Gracias por el raid. No estoy, no estoy entendiendo mucho cómo funcionan. Y el libro, el DM, la verdad que me hizo perder un toque. Los planos del mundo. A ver un poco. Los planos del mundo referís, <risa> eh, No me acuerdo que, hay, que dice el libro del DM exactamente ahí. Pero déjame ver. Ah, los planos de tu multiverso. Ahí va, la, lo que sería la, la cosmología. Tenemos un stream, el que hicimos de World Building de la cosmología. Que la idea de esto es. Dede tiene como muchos universos, ¿no? Tenés eh, que se llaman planos. Los planos elementales son el ejemplo más básico. tenés el plano del fuego, el de la tierra, el del agua y el del aire. <risa> Grande, bueno. eh, eh, Todos esos están. Eh, y lo, a lo que se refiere... Bueno, Diana también hizo videos sobre el lore de eso. A lo que se refiere con los planos de tu mundo es... Que pienses un poco de qué se trata. Por ejemplo, es muy común que esté el plano etéreo. Porque los fantasmas, si es que llegas a tener fantasmas en tu mundo, funcionan con el plano etéreo. Y está bueno tenerlo. Lo mismo con el plano astral. Lo mismo con el plano, que yo, si querés tener el plano de los muertos, por decir algo ¿A dónde van los muertos cuando mueren? Tal vez caen ahí, está el Shadowfell, el Feywild, y to todo eso, eh, a eso se refiere con los planos de mundo Vos si querés podés armarte una cosmología, pero una de las cosas que se, su que se sugiere, para no explicarla mucho, y y es que el plano origen de tu mundo sea el plano estándar Y todos los planos de D&D estén ahí dando vueltas, eh, de la misma manera la forma en la que vos le presentás a los jugadores eso va a variar, por ejemplo, tenés el árbol de la vida, o el conocido Yggdrasil, que es un árbol que ramas conectan los diferentes universos, eso es mitología nórdica, pero está o eh, hay una, no acuerdo cómo se llama, la de la de D&D, pero están todos los planos, planos superiores e inferiores eh, interiores y exteriores, depende de caos y bueno, Está el dibujo ahí, de eso se trata, organizar, digamos, el multiverso. Mi consejo es que antes de hacer cualquier cosa con universos paralelos al tuyo, termines tu universo. Tipo, sepas dónde estás. Es muy común tratar de ver... O sea, por ejemplo, si tu mundo tiene dioses, decís, bueno, ¿dónde están? El plano de los dioses, pum, el plano de los dioses. Listo, no hace falta que empieces a describir la historia de ese universo. Si querés hacerlo, hacelo. Pero concéntrate donde van a estar tus jugadores. ¿okay? Es donde más ayuda vas a necesitar. Y es más que nada eso: organizar las cosas que de alguna manera influencian el mundo, pero que no están ni siquiera cerca. No te mezcles mucho. <risa> eh, va por ahí. Tenemos algunos videos. En... Yo sé que hice un stream de Warbuilding de esto, no me acuerdo cuál número. ¿El ¿Tercero? ¿El ¿Segundo? ¿Tercero? Bueno, por ahí. Y los videos del aire de Lore de Morir. Ahora sí. <coughs> Siguiente pregunta. Alan Rosas, ¿dónde se puede conseguir una capa como la tuya? <risa> no sé. Nosotros, en aquel momento, cuando la hicimos con nuestros amigos, contratamos una modista, elegimos un modelo y cada uno se eligió dos colores. Yo tengo azul acá en, en los bordes, ¿ven? Y, y violeta acá. Después otros eligieron otros colores, por ejemplo. Eh, la, la capa del DM malo es, es negra y verde acá. Un amigo se eligió negra y azul. Otro se eligió roja y verde. O verde y roja, no me acuerdo. Max eligió tipo... Es como un bordo y un... Color U. Uh, acá está re buena eso también. Esas son las 5 capas que hay. <risa> eh. Pero nosotros contratamos una modista. Elegimos el modelo, elegimos acá está. Cuánto nos cobras, cuánto te vas a tardar y... Eh. Nota. ¿Cuál es para vos lo que... Menos te gusta de DD a nivel mecánico. O alguna cosa que consideres una falla a la que quieras cambiar. <risa> Está buena, de pronto. A mí me molesta. Eh, la iniciativa. El momento de iniciativa es re aburrido. <risa> bueno, todos tienen dados, asumen la iniciativa. Y después, como yo tengo que organizarlo, todo. Y, y siento que. Todo el tiempo. De, de, de, encima, cuando.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 Buena pregunta. Los pergaminos en Day de Quinta Edición fueron modificados. ¿Dónde se puede comprar o conseguir eso? Va a depender de dónde estés jugando. Pero seguramente en alguna tienda mágica vendan pergaminos. O tal vez en algún templo. Eh, cosas por el estilo. ¿Cuenta como acción? Sí. Lo que no me, lo que no me acuerdo, casi seguro. Uh. El tema de la acción Sí cuenta como acción Si no me equivoco es la acción usar objeto eh, Porque vos estás usando un Un objeto En este caso el rollo Déjame leerla bien la regla Pero es eso Los pergaminos son objetos mágicos, así que para usarlos te cuesta la acción de usar objeto que te cuesta la acción estándar del de turno. ¿Cuál es, la ¿Cuál es la siguiente pregunta? Cuenta como acción. ¿Se les puede dar el personaje? Sí, en quinta edición como que... Eh, no hay muchas reglas. Un pergamino es una manera de chitear la magia para que se pueda lanzar. Así que... Eh, se puede. Cualquiera lo puede lanzar. Déjame ver exactamente. Quiero ver esta regla porque siempre me la olvido. A menos que me esté equivocado. Acá está, listo. Bien, los pergaminos, no los puedo usar cualquiera. De eso, esa era la aposta. La si eh, vos no. Tenés el hechizo de pergamino en tu lista de clase. O sea, quiere decir que si vos sos un eh, guerrero, no tenés hechizos. Para vos no se entiende nada. Ahora, si vos sos un mago y tenés un pergamino en escuela de magia. O un pergamino que, que esté dentro de las posibilidades de lo que vos puedas conseguir después. O, o, o no hayas elegido antes. Si sí puedes lanzarlo. Eh, en el... Manual de jugador, en la página 200 está toda la regla de esto, del pergamino. Después la voy a leer de nuevo. Uh, eh, eh, bueno, esta otra cosa para mejorar los pergaminos. Son confusas las reglas. Esta, esta pregunta me la hicieron un montón de veces, me acuerdo. Y siempre me olvidé la respuesta. <risas> Misedo, te dejo por aquí mi preguntita. Me flipa Final Fantasy. Y he encontrado un sistema de juego, Final Fantasy de 20, que adapta muchos de sus enemigos a sistema de 20 estilo Pathfinder. ¿Cómo podría adaptarlo a quinta edición? Ah, claro, de 20 Bien. Lo primero que deberías hacer es cambiar el bonificador. Los bonificadores básicos, como los de ataque. y los de características. Para que sean equivalentes a el nivel de. el bono de competencia que tiene Quinta DC. Lo siguiente es que. En E20. No, no, no sé en qué año salió este juego, pero. Estoy yéndome por Pathfinder 1 y 3.5 Las tiradas de salvación Dependían de una de tres características eh, Destreza era reflejos Voluntad era Sabiduría y eh, Constitución era fortaleza Ahora En quinta edición vos tenés una tirada de salvación Por característica, así que deberías Ver cuál, Pero no todas, en, no todas en, Perdón. En, no, en todas sos competente Así que deberías ver ¿Cuáles de los stats corresponden para que sea competente con esa tirada de salvación? Que ser competente con una tirada de salvación quiere decir que le sumas el bono de competencia más la característica a tu tirada de esa tirada de salvación. Lo que sigue son las habilidades. Se redujeron muchísimas, muchísimas habilidades. Por ejemplo, eliminaron los saber, arcano, saber, lo que sea. Ahora simplemente se llama arcano, a naturaleza, que ya no es más un saber. Eh... Y eh, algunas otras fueron modificadas Por ejemplo antes tenías piruetas eh, Y otras cosas Así que lo que vas a tener que hacer Es agarrar la lista de habilidades De 3.5 o de 20 Y fijarte Cuál es el equivalente en la de quinta edición Y por último Después todo lo, lo que es Ah, esta, esta Todo lo que es daño Todo lo que es eh, Tiradas de ataque y demás y y Cualquier bono de ataque con el bono de competencia de ese arma. El bono de competencia que tenga y listo. Debería. Con eso debería ser suficiente como para poder jugar sin problemas. Hay que. Después hay que ir a los detalles más grandes. Pero esos son los más importantes. Nota. ¿Cuántos panchitazos recibe Lion por video? Pocos, muchos, entiéndase. Panchitazos a la familia de dinos revoleables. Eh, depende. Eh, depende de cuánto me cueste el guión A veces Lo cierto es que yo escribo el guión y yo no lo edito Porque no sé editar texto Eso se carga Luciana y Bachi. Eh, principalmente Luciana, de hecho Y... Eh... Yo, porque, porque soy así No escribo el guión Para que yo lo lea Escribo el guión como me sale escribir Y después me termino confundiendo cuando lo tengo que explicar eh, <risa> Entonces depende cuán, qué tan mal me sale el guión. Porque a veces sí, a veces no, no sé por qué encuentro párrafos enteros que no me salen. Y, y los dinosaurios vuelan porque las chicas se cansan. Los videos nuestros duran muy poquito. Entonces, nosotros sabemos que, <risa> que por, supongamos, de 10 minutos de video, por ahí grabar una hora no es tan mal. Hay, hay, hay muchas cosas que sobran, pero de ahí salen los bloopers también. Ahora, si un minuto, si un, vos estás grabando un video de 10 minutos y ya es la segunda hora, hay muchos errores, entonces ahí volaron muchos dinosaurios. Eh, no, no sé más o menos el número, depende de que también me salga el video. Hay algunos videos que, que casi no tienen bloopers, o directamente no tienen porque salió todo bien. Esos fueron los más fantásticos. digamos <risa> Nota 122. ¿Al final se viene Warbuilding? ¿Tenés alguna idea ya para el mundo? Todavía... Todavía no. Quiero ver... Quiero planificar bien este stream de worldbuilding a ver qué sale, porque... Mi idea original con los streams de world building no era en sí crear un mundo, sino compartir el proceso que yo hago para crear los míos. Es el, el proceso que hice para crear a Nurem y poder jugar ahí. No, mi intención no era, digamos, tener algo así súper super armado, sino compartirle lo, los obstáculos y desafíos que yo tengo a la hora de crear un mundo. Y... y, y Siento que hasta por, por todos los streams que hicimos, eh, dentro de todo salió bastante bien y compartimos muchas cosas, tipo eh, la cosmología de, del universo, el multiverso, eh, religiones, culturas, eh, ¿cómo era? Gente importante, NPCs copados y algo así. Pero todavía no tengo planificado bien este, pues no sabría qué más elegir. De todas maneras, hay unas ideas ahí dando vueltas.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 Nota. ¿Qué ambientación te copa más a la hora de crear un mundo? A mí me gusta el steampunk y el gótico. El medieval me tiene un poco cansado. Eso es verdad. El medieval a mí también me tiene un poco cansado. Eh, cuando empecé con Anurum yo estaba seguro. Estaba seguro que quería jugar eh, algo en el mar. Iba a ser medieval, pero quería que sea en el, en, en el mar. Eh, me ha pasado. Me ha pasado que el medieval me aburrió. Y jugar moderno también está bueno. Eh, depende, depende del juego que vayas a jugar. Por ejemplo, cuando íbamos a jugar, bueno, vamos a jugar a fuimos a jugar a llevar Fantástico, Fantastic? listo, se terminó. Yo no me, no me fui por ningún lado más, lo creé ahí. Ahora, si vos querés crear otra cosa, sí, hay que ir a buscar otro mundo, otro, otro, lo que sea, futurista, algo tipo Final Fantasy, como dijeron ahí, que tipo. Es so son sociedades súper avanzadas, pero, digamos, todavía hay espadas, todavía hay armas cuerpo a cuerpo muy que vale la pena usar en lugar de, tipo, simple rayo láser. Eh... Steam, pancótico, va variando, <risa> va variando, eso sí. Me, últimamente me estoy enganchando mucho con lo que es eh, la fantasía oscura, que es bien el estilo de eh, del juego... Fue el nombre. Y me encanta ese juego: Darkest Dungeon. Cuando conocí el Darkest Dungeon, conocí a la persona que narra el juego por, en YouTube y no pude creer esa voz. Y dije, me encantaría tener esa voz. Así tan, tan oscura y perversa, buenísima. Digamos. Nota: ¿Alguna ¿algunas pensaste en alguna partida donde los jugadores sean malos? Algo así como pertenecer a la horda de demoníacas, por ejemplo. Lo he hecho un par de veces, tal vez era el grupo con, lo que, con el que lo jugué, pero me encontré con que es muy difícil a los jugadores ser malos. Eh, una, una de las razones es que cuando, cuando no son malos, es decir, cuando no tienen malas intenciones a la hora de actuar, es más fácil, porque eh, a donde sea que van... Hay oportunidades para gente que no tiene malas intenciones. Tipo, suele haber trabajo. Suele haber cosas para hacer. La gente suele confiar más en ellos y, y, y suele invitarlos a lugares. Ahora, cuando hay malas intenciones, <ríe> es más difícil. Sobre todo si te descubren, digamos. Entonces vos como DM tenés que generarles más oportunidades a ellos para esto. ¿Estuvieron bien? Siento que por ahí no, han, no las disfrutaron tanto esas aventuras. Yo, yo sí, fueron buenos momentos de aprendizaje. Eh... Como DM es, es, es, interesante dirigirle a los malos veamos Everard 85 <ríe> Gracias por contestar la pregunta anterior, pero tengo más, no hay problema, dale con todas las que quieras Todas las que quieras ¿Los no muertos por qué se les hace daño con armas comunes, ya que son muertos y no tendrían vida? ¿Qué opinas? Y la última por hoy, ¿cómo puedo acceder al bestiario? ¿Cómo puedo acceder al bestiario en partida y depende de qué? ¿De qué? Depende Falta una parte. Buscarla. Ah, ¿cómo puedo acceder al bestiario en partida y de qué depende? A ver. ¿Cuál es el, el tema de las vidas? Está ah, bien. No, no. Era... Es así. No es una cuestión, tipo... De... de... De vida de que esté vivo. Sino de una cuestión mecánica de cómo, cómo rastreas que es un monstruo en el juego. Y está activo o no. Simplemente llaman puntos de golpe. Eh, y lo, Todos los otros monstruos lo tienen. ¿Por qué las armas comunes les hacen daño? Los diferentes monstruos. En sus diferentes categorías. Porque un esqueleto no va a ser el, la misma calidad, entre comillas, de muerte viviente que un liche. El liche va a tener... Vos vas a ver las, las hojas de los dos. Y van a compartir... Eh, algunas, algunos detalles Pero eh, No todos Entonces el esqueleto simplemente es un grupo de huesos reanimados Eso no lo hace mucho más poderoso que una persona con un martillo Entonces el martillo tiene que simplemente rom poder romper los huesos para derrotar al esqueleto es, es, Eso es toda la explicación que hay Y no es que el esqueleto está vivo está Es una forma de que el juego Ayude a que las personas interactúen con ese enemigo Nada más eh, eh, eh, La vida funciona así para todas las otras cosas Por ejemplo los dragones, el concepto de día para los dragones y los esqueletos se aplica de la misma manera. ¿Y eh, cómo puedo acceder al bestiario en partida y de qué depende? Esto no entiendo bien esta parte, pero eh, mi recomendación es que si vos sos DM, vos podés acceder al bestiario sin problemas. buscar cosas, eh, y tenerlo en el celular, hay muchas páginas que tienen base de datos de monstruos, o incluso tener el manual en el celular... O, o en una, una pestaña el costado. hazlo. Ahora, si sos jugador. Cambia. Porque. Es muy probable que el DM modifique los monstruos. Que no los use tal cual el bestiario. Y ahora. Supongamos que no lo usan tal cual el bestiario. Y vos lees el monstruo. Y decís. Ay, pero el monstruo este no tiene esto. Estos, estas cosas suelen generar roces. Suelen generar aplicaciones en la mesa. Eh, escuché mucha gente. Games. Tenía jugadores que se le quejaban porque los monstruos no eran tal cual en el libro. Y obviamente, de eso se trata. Mis monstruos, los que uso yo en mi partida, no tienen nada que ver con los que están en el libro. <risa> y los jugadores tienen que pelear igual. Lo que, lo que hacen muchos DMs es modificar el monstruo, mantener las reglas, pero no usarlo. Del, del vestirio sacás ideas, no sacás el monstruo tal cual. Eh, tal vez sí, tal vez lo hagas, pero lo importante son las ideas que vos tenés sobre el monstruo. Eh, además... Supongamos que el DM usa el monstruo tal cual está en el libro Vos como jugador Accedes a esa información, pero tu personaje no tiene esa información Entonces estarías haciendo trampa de que, que, Como que queda medio feo es, es, es complicado eso Yo no lo recomiendo para los jugadores, para los DM sí, porque Siempre necesitan una ayuda de memoria en cuanto a los multiataques, a los hechizos que tiene, cosas por el estilo Pero bueno Hay que ver Tirito Gamer. ¿Hay alguna raza de vampiros en Dungeons and Dragons? Estoy seguro que hay homebrew. Estoy segurísimo es que hay homebrew. Pero además, estoy seguro que hay algo en... Eh, ¿Cómo se llama? Van Richens. Pará. Porque... Esto es algo bien de... De barobia. Eh. La maldición de Strat, ¿no? A ver... A ver... Estoy leyendo de las razas... ah, ¿Está que no acuerdo. Hay, hay, hay un montón de cosas... ¡Eh! Gracias por la suscripción Luciano, ¡qué grande! Eh, ¡Qué bueno! ¡Ah, mira! Sí... ¿Qué es esto? A ver. No existe Tal vez estoy confundido Pero no estoy encontrando una raza de vampiro eh, Porque la cosa es que Como que los vampiros no son una raza Son algo que modifica la raza El chico es como Eh, ¿dónde estaba Vanry? ¡Grande, vampa! que grande! La idea es que... vos... Un es un, sos un humano y después te transformas en vampiro porque... Pasas por la transformación, ahí te transformó. Y yo creo que eso aplicaría, tipo, a los elfos también o a los enanos también. Enano o vampiro. Es como una modificación de la raza. Ahora, no me acuerdo cuáles son las reglas del vampirismo en The Oficial. Pero sí sé que las de, por ejemplo, las licantropías... La licantropía se toma como una maldición. <risa> ¡Grande, que ¡Qué eh. <risa> Así que no, no. Acá está, a ver, acá hay algo. Bien. Sí, mira, acá está. Pues oh, estoy totalmente equivocado. En Van Richten está el vampiro. Que dice que el vampiro es como un semi vampiro, semi, semi lo que sea. Sí, acá está la raza. Ahí va. Ya. Buenísimo, ahí está. En Van Richten, menos mal. Digamos, buscate el manual de Van Richten's Guide to... ¿Dónde? Eh, tu Ravenloft, que es uno de los últimos manuales, que es sobre todo eh, góticos y fantasía oscura y hay vampiro, vampiro, fantasma, de todo. Ahí está eh, la raza. mira mi hay de todo. Está el Hexblot, el Reborn mirá. Y cedo. Mi problema principalmente, esto es para lo de Final Fantasy Mi problema principalmente es el adaptar los ataques especiales que tienen Por ejemplo, un... Molbol. Ball Alboro en Latinoamérica, gracias Es bastante guay para meter, pero el aliento fétido que tiene es bastante raro de explicar sin todos los estados alterados Igualmente me noto cómo hacer los cambios básicos, gracias, no hay problema En, en lo que es efectos, no pasa nada eh, Usarlos exactamente igual Ahora, si, eh, si tiene alguna tirada de salvación Hacen la misma tirada de salvación fíjate de... de, de, de todas las adaptaciones No importa como las hagas de, de, de un sistema viejo a uno nuevo O de un sistema de otro juego a otro sistema nuevo Requieren un periodo de prueba Un periodo en el que vos probás Y decís, ok Debería modificar esta parte eh, Debería cambiar esta otra Porque no, no sale bien a la primera Es, es re difícil Re difícil que salga bien hacia la primera. Pero bueno, ahí está. Eh. Probada, espero que te salga bien. Aria. Morita no tiene bloopers porque no se equivoca. <ríe> puede ser. También puede ser porque ella edita sus propios videos. <ríe> vaquero. Hey, vaquero, ¿cómo estás? Ah, vi que estabas con la tesis Qué grande Pregunta para una tarea que tengo <risa> Tengo que poner a algún artista musical que sea un sujeto histórico ¿Conoces algún sujeto histórico latinoamericano Que sea un artista, pero no un poeta? <risa> grande, azul gracias Ah, cierto Una de las cosas que pasaron en Twitch Es que ahora Suscribirse a canales de Argentina Y no me acuerdo qué otro país Sale 2 dólares en vez de 5 Re cool. Gracias chicos, Re copado. Qué, qué bueno eso. Eh, ¿Algún artista musical que sea un sujeto histórico? No estoy seguro a qué se refiere con sujeto histórico. Como. una persona que haya hecho algo al respecto en alguna situación. un artista que haya influenciado una época de la música en particular. Uh, que haya influenciado la historia, me dice Luciana. Ah... Buena pregunta. Estoy muy confundido ahora. Eh... Si no me equivoco... Obviamente, eh, hay que esplir, explorarlo un poco bien mejor, pero durante la dictadura argentina, una... Mucha de la música estaba prohibida y... y era una situación complicada para los artistas. Pero, salían canciones, medio un código, que... Eh, el gobierno no las entendía del todo. Y una de esas canciones es eh, Alicia en el País. Loco. Sí, canción de Alicia en el País de Cerú Girán. Es, ver, creo que es la primera banda de Charlie García de aquella época. Eh, que en realidad hablaba sobre vivir en la dictadura, no hablaba sobre Alicia en el País, la maravilla. Eh, tal vez te sirva, tal vez no.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 la casa armadura, ¿cómo la puedo ajustar a un sistema en el que monstruos de valor desafío 18 tienen 40, en estos sistemas de tiene, veo que tiene 19? Sí, una de las cosas que cambió mucho en lo que es 3.5 a quinta edición es que los monstruos tenían un poco más de números Si no me equivoco, en quinta edición creo que tienen más vida, comparación eh, Pero bueno Como te dije, hay que ir probando Fíjate cuál es la, eh, Lo que pasaba en, en Para cualquiera que no haya jugado De 20, vos en de 20 tenías Todos los monstruos tenían Armadura de base 10 Y después una, una lista así de larga De mo posibles Modificaciones a El <ríe> eh, Gracias, posibles modificaciones a la armadura Por ejemplo, el tamaño, si eras mucho más chiquitito Ganabas armadura, si eras mucho más grande Te perdías armadura Después podías tener armadura natural, armadura por esquiva, armadura por escudo, armadura por armadura. Eh, eh, y así, así, así. Y te ibas recibiendo un montón de cositas, digamos. Eh, entonces podías llegar a estos números así, de 40 de armadura. Ahora fueron modificados para que sea todo más sencillo. Mi recomendación es que vayas probando de nuevo. No le caigas con 40 de armadura a los jugadores. Fíjate cuál es el... Fíjate que ellos hagan el personaje primero y cuál es su bonificador de ataque. Si el bonificador de ataque de ellos es como mucho un más 6, no puedes poner 30 de armadura a un bicho. Solo van a pegar con crítico. Te va a sentir re pobre la pelea, re, re difícil. Eh, y, y los jugadores no la van a pasar bien. Ahora, eh, si, si tiene un bonificador de ataque de más 10, podés considerar un 24, 25. O sea que tiene que superar una buena cantidad del dado para poder hacer un golpe común. Está difícil, pero que no es imposible. Entonces, anda probando. Mi recomendación es que ese número no lo manejes tal cual está, sino lo, lo modifiques en base al ataque de los jugadores. Si vos sabes que es un monstruo difícil, así como, como este de mucha armadura, él no una buena armadura. Tal vez que, que necesiten, si tiene un más 5, que saquen un 17 para pegar. Eso, eso es una tirada difícil. El dado... Tenés, que, tenés solo tres números disponibles en el lado para pegar, por ejemplo. De eso se trata la dificultad. No lo hagas súper estructurado. Vas a tener que ir probando. Voy a buscar lo que son los Malboros. En Final Fantasy. Laciano, Uno de mis jugadores quiere formar un Mercosur en el mundo en el que estamos jugando. ¿Cómo le hago para que lo logre sin parar la aventura? Es decir, que pueda la... Que pueda la parte hacer ambas cosas a la vez. No está mal la idea hacer como un grupo de comercio. Suena divertido. Eh, no creo que haga falta parar la aventura. Si, Ahora. Ellos como que van dando vueltas por ahí. Tal vez pueda, digamos, ser... Además de hacer su misión principal... Darle la oportunidad de que le cuente a la gente importante de ahí. ¿De qué se trata esta idea loca que él tiene sobre un bloque económico? Y darle la posibilidad de explicar. Los beneficios que puede llegar a tener. Que no diga, es como el Mercosur. No, que, que le explica a los reyes cuáles van a ser su, los beneficios para ellos y eh, las cosas que ellos tienen que dar para que esto funcione. Puede ser divertido. Eh. Ahora, si están solo en un, en un solo lugar, se le va a complicar mucho más. Eh. La construcción de estos bloques económicos requiere mucha diplomacia, muchísima diplomacia entre países enteros. Así que, eh, para mí suena bien. Ahora, fíjate de qué se trata de aventura es la idea de que pueda, de nuevo, y es que están viajando, darle la posibilidad de que se lo comente a otras personas y charla al respecto. Eh, tal, vez, tal vez consiga algún aliado con que, que esté interesado en su, eh, su extraña idea del bloque económico. <ríe> Está buena, idea, a mí me gustó. Eh, suena incluso como una buena aventura principal. Carlos, una duda muy tonta, ¿cómo haces vos un resquineo, Por ejemplo, tomar una stat block de strat, pero que tenga lógica en otro. Bien, el reskin, eh, el resquineo o reskin es cuando agarras monstruo, los stats de un monstruo, pero le cambias el nombre y es otro monstruo. Como DM es algo súper común que se hace, y muy recomendable, ¿eh? Que te barras crear monstruos De repente tenés un trago poderoso que en realidad tiene Los stats de un ogro Por, por decir algo um, Yo no, no hago resquineos del 100% Sino como que Dentro de los, de los stats digo, bueno, a mí me gustan las características de este bicho Hago medio un collage Agarro esta característica, este poder, esto acá, esto acá Y lo cierto es que muchas veces me equivoco <risa> Muchísimas veces me equivoco Así que también es una cuestión de ir probando y aprendiendo eh, el, el tema de que tenga lógica Depende más de cómo llevas la aventura Que de, de, del setting en general Ahora Si vos querés que haya un trago poderoso Y le pones, qué sé yo, el cuerpo de un ogro Como decíamos recién Bueno, va a ser un trago re poderoso Ahora, si vos querés que un trago poderoso y le pones el cuerpo de un dragón Ahí la lógica se te va a cualquier lado ¿eh? no, no, no, no No hay mucho más Tal vez el ogro sí, bueno, qué sé yo, el trasgo tiene una piedra de poder Y lo hace más fuerte Ahora, ya el dragón como que queda medio inaccesible el traje ese. Eh, eh, yo hago muy un collage. Digo, oh, me gusta este arma de aliento, me gusta este hechizo, me gusta esto. Y rara vez tiene lógica, y muchas veces me equivoco. Pero lo hago así, me gusta de esa manera. <ríe> no, no, no hay... Es más una cuestión de... de de probar las aguas que de lógica. de bueno, hasta acá llego. En cuanto a la lógica, por ejemplo, si yo sé que están en una aventura, qué sé yo, en el caso de Anurem, por ejemplo, están en el agua, y están todo el día en el mar, y pongo un enemigo que qué sé yo, haga llover, o, o haga granizar, o haga nevar, no hace a sonar raro, porque está en el medio de, de un montón de agua, así que tiene agua para hacer cosas. Ahora si pongo eh, algo que tire arena, y no hay ninguna isla alrededor, Ahí ya, digamos, la lógica que es culpa mía por hacer eso. Tendría que, digamos, una vez que presento al enemigo, pues tengo que buscar la manera de justificar eso en la historia para no sentirme mal yo y explicarle a los jugadores de dónde nivel. eso. Vaquero. ¿Cuál es el actor que según tú es el, es el más reconocido de la actualidad de tu país? Te estás haciendo la tarea. <risas> eh, ¿El actor de mi país más reconocido? Imagino que es Ricardo Darín Imagino que es Ricardo Pero no tengo ni idea, la verdad Yo sé que ganó un, ¿ganó un Oscar o estuvo en los Oscars no. Pero hay un montón de películas de Argentina con él ¿no? El actor a elección de, de un montón de directores Dan Tully Tengo entendido que las películas de Riddick Están basadas en un personaje de rol del mismísimo pelado protagonista Decidí no googlearlo para hablar con ustedes ¿Qué les parece? ¿Será cierto? ¿Qué juego de rol? ¿Y qué tipo de personaje habrá sido? Yo sé que él jugaba. Esto creo que lo charlamos hace un par de. Si me responde. Déjame buscar algo rápidamente. Pues yo sé que Vin Diesel jugaba muchísimo el eh, rol. De hecho, jugaba. Dungeons and Dragons. No me acuerdo qué edición. Pero en hace mucho. De Redding no tengo idea qué jugaban. Pero yo sé que la otra película que tiene él, que es El Cazador de Brujas o algo por el estilo. Eh, esa sí es full de idea, eh, pero en el mundo moderno. Eh, y. ¿cómo era? Eh, debido a que el cazador de brujas, este, inmortal, eh, no me acuerdo cómo ya. Era el cazador de brujas inmortal. Fue maldecido con la inmortalidad. Y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Era súper poderoso. Eh, como este personaje estaba basado en su partida de rol. Probablemente la, a la de le creo. Me gustó más la saga de Rick que. La de, la de cazar de brujas, pero bueno. Ni idea qué juego habrá sido, ese es el tema. No sé si D y Porque nadie lanza magia, tiene un montón de chiste de, de, de tecnología. Tal vez era un sistema medio viejo así, futurista. Kero. o Gueru, no sé. <risa> el archivarro logró controlar su licantropía de oso. Después de casi medio año en la campaña, muy bien. Y ahora quiero darle sabor a su forma híbrida. ¿Alguna idea? Es un Goliath, bárbaro totémico. Su forma principal es un tronco de un árbol. Y yo creo que para... O sea, que, que cuando se transforme, que haya rasgos de los dos. Que no solo sea el oso. O que sea el oso con el, el cuerpo del Goliath. No, que, que el oso tenga el... Que tenga... Por ejemplo, si el Goliath tiene tatuajes en el cuerpo, que el oso los tenga pero en su pelaje. Que se represente parte del cuerpo del Golead en, en, la, en la, el pelaje del oso queda recopado. Por ejemplo, si el Goliath tiene piel gris por decir algo, que el pelo del oso sea gris. Sí. Re cool. Hago <ríe> cloud. Esta es una pregunta que hace mucho no me hacen. ¿Cómo calculás el nivel de desafío de un encuentro al crearlos? Una página o aplicación. Eh, hay muchas, están todas en inglés. Eh, esta es una pregunta que no respondo porque lo, lo único que hay que hacer es. Una cuenta que es súper aburrido de explicar. Y lo cierto es que no siempre el valor desafío refleja... Eh, el, el, el, ...el combate real. El, el problema tiene el combate real. Así que... En mi caso es más un... Voy probando hasta dónde puedo estirar el combate. Tengo yo un aproximado en base al poder de mis jugadores y los objetos que ellos tienen. Pero también, digamos... ...eh... Bueno, muchas veces me equivoco y las cosas salen mal. Pero bueno, eh, en cuanto al valor de desafío, está en el manual del DM la forma, el, el cálculo que hay que hacer para esto. Eh, tenés que usar los stats del monstruo y eh, tomar los niveles de la, del grupo, después de dividirlos, sacar tipo un promedio. No en cuanto a páginas, podés buscar en Cobalt Fight Club, ahí tiene una buena base de datos de monstruos. No, no tiene. O sea, solo tienen monstruos con el valor de desafío. Y ahí te puedes armar un. Buen stats. Buen, digamos. Es una calculadora de valor de desafío. Esto está bueno. Ahora, tiene que reflejar la realidad. De alguna manera, eso es más complicado. Carlos. En Everon hay voces finales con CR22, 25, 28. ¿Vos cómo organizarías un encuentro con esta criatura con una parte de nivel 5? 7 solo para los que. Te espante. Vos con una parte nivel 12 o 15, ¿cómo enfrentarías a ese boss? A ver. Dos preguntas. Primero una parte nivel 5. Yo no sé si les pondría un boss nivel 22 a un grupo nivel 5. Como que... Ni siquiera ni siquiera iría. Mandaría un general a que los asuste. O, o alguien a cargo de ellos. Tipo, bueno. No voy a perder mi tiempo con este grupo. Anda vos. No vuelvan, o que te vayan, o lo que sea, que es que, o, o, que vaya, que manda su general a matarlos y que ellos se escapen, si es que lo hacen. Y ya si es nivel. ya si son niveles altos. Eh... Los combates de nivel alto. el, el, el único entre comillas, problema real que tienen los combates de nivel alto es el tiempo que ocupan, el tiempo real. Porque todo el mundo son durísimos, un montón de armaduras, se curan. Múltiples acciones por turno, múltiples hechizos. La economía de acciones tarda mucho en reducirse de ambos bandos. Eh. vas meter un monstruo con CR-22 para un grupo? De nuevo, si es... Hay que tener en cuenta la economía de acciones, porque ese monstruo solo, solo tiene CR-22. Pero va a tener un montón de gente alrededor para realmente pelear contra un grupo de personas. Porque pelear uno contra cinco es mayor. Está perdiendo en muchos aspectos eh, para enfrentarlo. Y bueno, yo también considero que requiere mucha investigación, ya que eh, cuando vos te vas a enfrentar a un monstruo final, realmente en cualquier juego, como que ganas información de, de esta cosa a ver cuál es su ataque o, o, o punto débil, incluso. Entonces, ahí depende mucho, digamos, de la historia.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 lo tengo bien definido, pero de a poco se va Cuando tenga algo, algo mejor Lo voy a hacer Voy a compartir MagoCloud, ¿conoces alguna página web para comprar minis A buen precio? Y te recomiendo el Mago 3D No sé en qué país estás, pero si estás en Argentina El Mago 3D, la verdad eh, No solo las pudimos comprar Sino que las pudimos elegir Y las pintó él <ríe> Gracias Misael Por el, el, el Magoro el ver qué es después DJC. Buenas, pregunta rápida. ¿Se puede usar un hechizo de reducción de tamaño en una bestia de manera permanente? <risa> a, a ver. Había un. Había un. Había en algún momento. Eh, creo que está. Hay algo así. A ver, en. En Recuerdo 3.5 había un hechizo que llamaba Permanencia. Que decía que eh, algo como. elegís un efecto mágico que le está afectando a una criatura. y lo volvés permanente. Eh, el tema es que creo que en quinta edición se eliminó eso. O no, no estoy encontrando el hechizo. A ver, déjame leerlo acá. Ahí está, sí. En quinta edición se eliminó el eh, hechizo permanencia porque eh, es imposible balancear. Porque una de las cosas que el combo básico era agrandar y permanencia. Tipo, iba al semiorco bárbaro, le castigaban agrandar y permanencia. Y de repente iban cambiando con un gigante. Es un semi bárbaro. ¿Y cómo balanceas ese combate? Imposible, tipo. Súper <risa> imposible. Eh, y esas eran las cosas que generaba este, esta, la permanencia en los hechizos. Eh, pero probablemente puedas hacerlo Con el hechizo deseo SEO ah, en, en, en lo que se entiende a eh, Reglas como están escritas Ahora, tal vez eh, Tal vez tu DM tiene alguna forma Eso sí tal vez si, tu, si vos sos el DM, podés darle a los jugadores La posibilidad de que tengan alguna suerte de ritual Para que Hagan algún hechizo o algún efecto mágico permanente Acá estamos, acá estamos Carlos, ¿vos cómo metés los climas en las escenas y en los combates? Por ejemplo, en plena batalla empieza a llover, organizar, tormenta, arena eclipse como okay, que están en un campo de batalla y hay, yo ya dije que está por llover, ¿no? Se pues, viene la tormenta. Cuando hago descripciones de los golpes, por ejemplo, la espada le pega en la armadura, también agrego como... La lluvia le da detalles a esa, a esa pequeña cinemática que estoy diciendo. Cómo le pega la armadura, se hunde y, y eh, la, la, el agua de la lluvia estalla de, de, de, desde el golpe hacia afuera, cosas por el estilo. Eh, o cómo les molesta la vista cuando fallan un ataque. Eh, esa es la idea de... de agregar la descripción. Vos tenés pequeños momentos de narrativos dentro del combate, que es a la hora de describir estas cosas. Eh, así que aprovechalo. Tal vez, por ejemplo, el mago tiene que lanzar un hechizo y se limpia el agua de la cara antes de poder lanzar para poder apuntar mejor. Todas esas cosas. Y bueno, en cuanto al eclipse, tenés que... Eh, es mucho más cool el eclipse porque describís el cambio de, de color que hay, que hay en la luz. Y el Cambio de temperatura que tiene la luz a la hora de eclipsarse, eso, eso siempre queda cool porque además es un momento nomás. Uh, es, de esa manera lo hago. No sé si se notan a luren pero tampoco estuvieron peleando mucho. Con... Voy a probarla. Power buenas. Tengo una duda en la campaña que tenemos. Unos amigos estamos pensando en hacer nuestros personajes multiclase y quería saber qué clase viene bien para un explorador. Acá depende de lo que quieras hacer vos. Yo realmente, esto es algo que siempre digo, soy muy malo haciendo personajes. Pero depende de qué es lo que quieras hacer. Por ejemplo, si te interesa más que tu personaje vaya a la magia, por ahí podrías buscar la manera de acercarlo a alguna de las clases con magia. Eh, si querés que tu personaje sea haga más del estilo marcial, tal vez podés conseguir buenos beneficios del bárbaro, o del guerrero, o del monje. Eh, pero va a depender, digamos, de qué, qué te interesa a vos. Yo la verdad que soy muy malo haciendo estas cosas. Eh, no lo sé. Depende también, qué sé yo, de, de, de qué te gustaría jugar a futuro. O pensar que la pasarías bien jugando con un explorador que también tiene la posibilidad de hacer magia. O si tu personaje le gusta estudiar y aprender cosas así, tal vez la pasas bien jugando con un explorador que lee libros y de repente empezó a leer arcano y aprendió magia. Y ahora usar pues, El Sumayito tiene su libro de hechizo y cosas así. Eh, depende más o menos de lo que vos quieras. ¿Cómo funcionan las acciones legendarias? Bien, <risa> buena pregunta Las acciones legendarias son Acciones que tienen ciertos monstruos Generalmente los más poderosos Que <risa> son súper complicadas para los jugadores Déjenme decírselo ya mismo Las acciones legendarias solo se pueden activar ah, déjame, para, déjame buscar un monstruo con acciones legendarias así. <risa> así veo el poder de estas cosas eh. Las acciones legendarias solo se pueden activar al final del turno de otra criatura. Eh, y vos tenés... Las, generalmente tienen varias acciones legendarias los monstruos que las, que las tienen. Y te dan puntitos de acciones legendarias. Por ejemplo, te dan tres puntitos. El vampiro tiene tres puntos de acciones legendarias. Y cuando vos vas a usar una, te consume alguno de los puntos. Al principio de tu turno... Eh, los recuperás de nuevo. O sea que... Está el vampiro peleando... Hace su turno. Llega el turno de otro jugador. Al final del turno de ese jugador, el vampiro puede hacer alguna acción legendaria. Después le toca a otro jugador. Y al final del turno de ese jugador, el vampiro puede hacer otra acción legendaria. Y cuando vuelve el turno el vampiro, recarga sus acciones legendarias. Ahora, de nuevo. Al final de cada uno de estos turnos, él tiene la posibilidad de gastar puntos de estos de acción legendaria en sus acciones. Él tiene tres: es moverse, dice. Con, gastando un punto de acción legendaria, se mueva su velocidad máxima. Sin provocar ataque de oportunidad, y no puede gastar un punto de acción legendaria para hacer un ataque desarmado, o puede gastar dos puntos de acción legendarias para hacer un ataque de mordisco. Esto entre medio del turno de los jugadores, por eso es súper poderoso. Eh, Imagínate que están esperando que cae uno y el, el, al, cae, al, cae en su turno o, o en el turno de, de alguien por un hechizo, una bola de fuego. El próximo turno es el del clérigo, En el medio el vampiro puede morderla a esa, esa persona y matarla. O, o atacarla, digamos. Eh, por eso son tan poderosas las acciones Solo se pueden activar al final del de turno de un jugador. Y solo se puede hacer una al final del turno a de cada jugador. Así que tenés que ir vos manejando cómo te eh, hace. Pero están buenísimas. Están buenísimas. cedo Para un encuentro de efecto horda, ¿cuántos monstruos de valor de desafío medio de estilo murciélagos grandes o algo así que pueden apabullar verías bien para dos o tres jugadores nivel 15? Sería que fuera algo bastante desafiante, pero se ve que con inteligencia y magia se puede solventar fácilmente. Efecto horda. Ah, ahí entendí. Enjambre sería. ¿Cuántos monstruos de valor desafío medio para tres jugadores de nivel 15? <risa> Un montón, un montón eh, Esto entra en, en el cálculo de valor de desafío, pero eh, Algo que me gusta hacer a mí, que, que puede solucionar esto es, en vez de, de, de tenerlo de valor de desafío, es Monstruos con un punto de golpe Que son monstruos que se mueren súper rápido eh, aportan a la economía de acciones bien Y a los jugadores los pueden matar sin problema, tipo, los jugadores hacen un espadazo y mata 3, 4, no importa eh, Tipo, bueno, esqueletos con una espada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 Carlos, después del torneo de PvP en parejas, me quedó mucho la duda. Vos como DM, ¿cómo aplicarías estrategias de combates en personajes y enemigos? Tipo, le aviento un vial de aceite para que su arma esté resbaladiza y se caiga, agarro un puño de tierra y se le aviento a los ojos. Bien, está bueno esto. Generalmente se resuelve rápido con tiradas de salvación o eh, de atletismo o de, de, de... ¿Cuál es la otra? Acrobacias. Porque... Eh, y, por ejemplo... Agarrar arena y tirársela eh, cuenta como una acción. Estás usando un objeto. El objeto es arena. Esa, esa es la parte más difícil. Es en el turno de esta persona ocupar la acción correcta. Eh, tirar un vial de aceites un ataque. O usar un objeto también. Eh, que tiene el efecto ese de que el personaje tiene que hacer algo para que no se le caiga el arma. Vos tenés que generar un efecto y la posibilidad de que el objetivo se defienda porque si el objetivo no se puede defender, el efecto es imposible de, de, de, de estaría todo el mundo tirando frasco de aceite en las armas de los demás eso, eso no lo podés permitir por eso tenés que ir con la posibilidad de que las personas resistan esto porque si lo hacen los jugadores también lo pueden hacer los monstruos esa, esa es una de, la, de mis reglas eh, entonces todo se soluciona así o tengas una de estas cosas, querés hacer tirada de arena, bueno, haces, eh, te gastás la acción eh, usar objeto y tiras arena. Si están cerca, digamos, no, no hace falta apuntar nada por el estilo. Eh, podés usar... Eh, haces eso y el otro tiene que hacer una tirada de reflejo, si querés, para taparse la... perdón, de destreza, para taparse la cara rápido. Cosas así. No hay que meterse mucho en la parte minuciosa del sistema porque... tal vez ocupás tiempo de la partida que se puede solucionar rápido con una tirada de listo. <coughs>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 eso tenga mascotas o algún, algún tipo de criatura que lo siga porque ellos lo cuiden eh, para mí no solo es buena idea es medio inevitable también nota existen juegos de rol basados en deportes un partido de fútbol roleado sabes que busqué en algún momento de mi vida esto porque así creo que había visto era mis años modos en aquel momento estaba tipo buscando juegos de rol de lo que sea eh, y había visto Los Supercampeones Que eh, bueno, si no lo conocen era un anime de fútbol eh, En aquel momento Y dije, tiene que haber un juego de esto Porque lo que yo miraba de Los Supercampeones Es que Bueno, el chiste es que ellos solo corrían Y hablaban Y eso es de rol, así, tipo <risa> Hay como mucha charla a la hora de combatir Oh, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro Todo eso era off-roll, era off el partido Digamos Y yo lo veía así y dije, tiene que haber un juego de esto no sé, no sé si hay, porque creo que no encontré en aquel momento, pero voy a buscar. Eh, dame un segundo. Realmente todo esto... No, no estoy seguro, Ay, me estoy acordando en aquel momento. Uh, a ver esto... Sí, bueno, ahí hay muchos, probablemente, muchos creados por fans. No sé de, de ninguna manera oficial, pero seguro hay, sobre seguro. todo ahora. Ahora hay un montón de sistemas nuevos. Eh, Carlos, esta es la última pregunta. Para hacer con el conjuro de Levitar, ¿puedo hacer que un bárbaro caiga en el centro de la pelea desde la altura máxima y entre en furia y haga una onda de choque? ¿Conjuro de Levitar? Vamos a ver. No entiendo bien cuál es la, la estrategia, pero yo lo que imagino es que vos querés castearle levitar al bárbaro y soltarlo después en algo. Para que caiga y haga todo eso. Ah. Tema... Es que el juro Levitar solo te levanta hasta 6 metros en el aire. No, no va a caer como... Súper pesado, digamos 6 metros no es lo suficiente como para hacer una onda de choque Por ahí, digamos, si el bárbaro viene corriendo Salta de algún lugar más alto Vos podés castear el editar Para que suba un poquito más, tipo un salto doble Y ahí puedes hacer algo así Suena, ¿Suena divertido para hacer eh... Eh, Yo no veo por qué no Qué lástima que solo sean 6 metros. Pero es buena idea. Sí, sí, sí. Yo... O sea, yo haría eso, digamos. Si vos querés que tenga ese efecto en el que el bárbaro caiga y sea un golpe re poderoso. Podría hacer que el bárbaro venga corriendo. Salte vos en el aire, lo agarrás. O sea, tendrías que preparar la acción de eh, lanzar hechizo para lanzar el levitar cuando el bárbaro haga eso. Y bueno, viene corriendo, salta, se activa tu levitar. Lo haces, lo haces el doble salto. Y ahí cae con el golpe. Buena idea, suena...